Por la pandemia. Todo el mundo está a distancia eh, cuidándose de la pandemia. Pero ya el alcalde de ustedes no le tienen miedo a la pandemia. Y vengo aquí, como ustedes pueden contratarme, diario. Y ando diario en los barrios también. Buen día, mi hermano. Manuel, bendiciones. Gracias, igual. Óyeme, pero qué cachaza tiene ese señor. ¿Cómo? José Manuel, qué cachaza tiene ese señor de la Rosa. Ajá. José Manuel, yo cogí, esa con mi hermana que llegó de Estados Unidos, andábamos haciendo un recorrido por la ciudad, y me dio que pasamos por el parque, cuando yo subí a la, la, la glorieta del parque, eso da asco. ¿Tú sabes por qué no firmé? Porque un de que tiene ellos de la Policía Municipal no me lo permitió. Pero en la Castillo, aquí en la 27 de febrero, donde está el ayuntamiento, manda un camarógrafo para que tú veas la cantidad de hoyos que hay ahí. Al lado de mi radio, había yo no sé qué cantidad de basura afuera. Oíste. Y los barrios, la hermana Mirabal, el barrio Lujón, a veces si vienen en la recolección, Pero oye, como este señor va a decir que aquí la ciudad está totalmente limpia, pero un cachazo sí que viene de la rosa. Buen día. Cómo no, buen día, hermano. Eh, vamos a leer un poco de los, de los que nos están enviando los mensajes. Los barrios están llenos de basura. Eh, dice el maestro Cherry, José Manuel, que pasen por los maestros para que vean basura. Desde el martes 22 no pasan los camiones por aquí. Vamos a enviar algunas cámaras. Mi hermano Valentín, dice, le están hablando mentira al alcalde. Desde la semana pasada no están recogiendo la basura. Hay que revisar el contrato. De, de móvil. Buenos días, mi hermano. Así es, un, un placer de, de, de tu sintonía, mi hermano Valentín. Dice este desde eh, Guisa que si Siquió está loco, que venga a Guisa para que vea esta comunidad arropado de basura. Dice otro, eh, el barrio hermanos Mirabal está lleno de basura. Así es que eh, está la gente diciendo, y vamos a ver otro caso de ahí de, de de las flores. Vamos a escuchar lo que dice mi hermano Juan Alvarado. Buenos días, hermano. Buenos días, José Manuel. Buenos días, San Francisco de Macorís. Buenos días, En Santa hermanas Mirabal. José Manuel, el más el más limpio no es el que más limpia, valga la redundancia, es el que menos ensucia. Nosotros también tenemos que cooperar con con, con, con, con el gobierno local. Nos, aquí en muchos sectores saca la basura después que el camión se va. Y te lo digo por, por, porque lo, lo he parpado aquí en el instante Hermanas, pero hay en muchos sitios. E incluso aquí en la misma bodega de José Varilla, en muchísimas bodeguitas, hay gente que se toma un café y tira el vaso a la calle. Hay gente este que coge un bolón y lo abre y tira la basura en la calle. O sea, vamos a cooperar, porque el pueblo no es el, el, el, que más limpio, el, el, el, el que más limpio, no es el más limpio, como dije antes, es el que menos estudie. Así que vamos a cooperar con, con el gobierno local, vamos a educarlo. Incluso no va a países desarrollados, como yo he vivido en muchos países, en los Estados Unidos, Europa, y tú compras un chicle y el papelito, tú caminando. Tú los metes en el bolsillo porque, porque está en otra cultura. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a cooperar. Y nada, José Manuel, un saludo para todos aquellos que se sientan saludados. Y un saludo muy especial para una admiradora tuya. Ella le dice La Piojo. Ella vive en la calle eh, de Nelorbe, calle esquina 5. La Piojo, saludo para ti. Un saludo y bendiciones para Dios. Dos veces te quiero, hermano. Igual. El... Lo que dice Juan es cierto, ese caso de, de comerse una menta, nosotros hacemos eso, nos comemos una menta y la o en mi vehículo no tiro nada hacia afuera. Eso se guarda ahí, para eso tienen unos espacios los vehículos. Vamos a ver a mi hermano Alberto Durán, vamos a escuchar a un dirigente comunitario. Buenos días, sí. mi hermano. Bueno, hermano mío, <risa> yo vivo a Juan un defensor, un defensor del PRM, y eso es así. Pero esto no se trata de PRM, esto se trata de basura. dígale a él que yo he ido por los países fuera y que allá hay zapacones en cada esquina y aquí, no tenemos eso. Que hagan planes y pongan zapacones para que usted vea que nadie se va a estar echando basura en bolsillo. Usted oye, y que den concientizaciones a la ciudadanía de cómo deben de actuar. Sí. ¿Está entiende, hermano mío? Claro. Que eso, que eso ellos no lo hacen. Es basura por donde quiera, que vengan para acá, para que vean salir de cenar para que vean basura también. Sí, así es. Pero están engañando a que ONG y está hablando de mentira al pueblo. Y, son, y es por la culpa de los que lo rodean a él y en forma. Bueno, esa parte de la concientización, Alex se comprometió cuando firmaron el contrato de la recogida de la basura que iba a tener una parte de concientización y no se hizo nunca. Es buenos días, Juan. De nuevo, disculpa la redundancia. A mí nunca me gusta llamar dos veces a un programa, pero eh, el señor sabe. Por ejemplo, él lo ha vivido en los Estados Unidos al igual que yo. Tú nunca has visto un tigre robando su zapacón. Y sin embargo, aquí yo he visto tigres robándose basura de urbanizaciones, Barri barrica de hierro. Mira la tapa de, de, de la ceja. La tapa de la ceja se la roban todas. ¿En qué país del mundo él puede ver eso? Él ve eso. Eh, pase muy buenos días. Dios te bendiga. Un abrazo, José Manuel. Dos veces te quiero. Hay que resaltar que el alcalde dijo que van a comprar 50 tapas. Eso hay que hay que felicitarlo a Siquio por eso. 50 tapas van a colocar y como él dijo, ojalá no se la roben. Lo que yo entiendo es que hablaron de, de comprarla de un material que no fuera metal. O soldarla si la compran de metal. Mi hermano Camilo. Buenos días, hermano. Buenos días. Hermano mientras estemos elogiando lo que nuestros legisladores eh, hagan, estamos mal, porque ellos están para hacer lo que tienen que hacer. Sí, entonces, señor. cuando el alcalde sale a recoger una basura o, o tapa un hoyo, entonces lo aplaudimos, salen alguna bocina a decir que, que lo está haciendo bien. Señores, fueron elegidos para esto. Para que haga tu trabajo, no hay que elogiando, eso es tu trabajo, para eso se descarga. Así es. En cuanto al sitio, obviamente que sintió, eh, anda y transita, pues, a, a no, ya pero ya está, cuando lo que está llevado, lógicamente, no hay estadista. Pero vos tienes un nuevo lugar, yo creo que no cuando hay elecciones, ya que Yo aquí sí, se me está jugando. Yo no quiero maestro, como he dicho, para que haya aventuras, yo también me está jugando. Así es. Sí, no, maestro, además de haber mucha basura, un fiscal de barcillo, que con el asfalto, porque tiene mucha basura, en la tierra, en la tierra, en la, tierra, en la agua, en la calle que está dentro y dentro, y voy a aprovechar para hacer un llamado a los ¿no? que, que pase un maestro, para que ya que nos consiguimos que nos asaltaran, por favor, Dios, venga, ayuda, por favor. ¿Cómo no? Gracias, Juan. Eh, es, eso es importantísimo, evitar que se dañe el asfalto, sin lugar a duda Vámonos con el director de la Policía Municipal, mi hermano Alberto Durán, que ha un llamado a un proceso que se va a dar muy importante en San Francisco de Macorís en los próximos días sobre la recuperación de los espacios públicos.